Mi hermano estaba grabando y los guardias quisieron quitarle el celular. Él se negó a entregarlo y corrió. Mi hermano falleció como un héroe, un luchador, fiel a sus principios democráticos. Estamos orgullosos de ti. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela.